Hola, mi nombre es Iram Harry, soy gerente de Mercado Regional de Sony Latinoamérica y venimos aquí a presentar los nuevos audífonos para videojuegos de la marca Inzone de Sony. Estos audífonos se caracterizan por tener el sonido espacial 360 y eso es precisamente lo que queremos enseñarles el día de hoy. Así que espero que lo disfruten muchísimo y bienvenidos a Expo Game 2022 en Chile. En esta ocasión queremos presentarte los nuevos Inzone H9. Estos auriculares para gaming se caracterizan por tener la tecnología espacial de sonido espacial 360. Esta tecnología te permite escuchar los sonidos de tus videojuegos favoritos como si tú ese pues es el personaje principal. Cualquier sonido que escuches lo vas a poder escuchar arriba, abajo de ti, izquierda o derecha. Vas a poder detectar cada uno de los enemigos solamente con escucharlo y vas a poder obviamente jugar muchísimo mejor de lo que ya lo haces. Además, estos audífonos cuentan con la aclamada tecnología de cancelación de ruido de Sony que ha sido basada en nuestros audífonos de alta gama, la serie 1000X, que son muy reconocidos a nivel mundial. Estos audífonos además cuentan con la tecnología de cancelación de ruido muy aclamada por Sony, desarrollada especialmente en la serie 1000X y ha sido adaptada a estos nuevos audífonos para videojuegos. Con esta cancelación de ruido absolutamente nadie te va a poder interrumpir. Son exageradamente cómodos, te lo puedo asegurar yo que también soy un gamer como tú. Lo puedes utilizar hasta 32 horas y con solamente 10 minutos de carga lo puedes utilizar hasta una hora más. Y si te quedas sin batería porque quieres jugar todo el día igual los puedes seguir utilizando mientras los tienes cargados estos audífonos además el empaque es completamente reciclable, biodegradable y está hecho con materiales de la naturaleza. No contiene ningún tipo de plástico en el empaque y eso refleja nuestro compromiso social como marca de llevar a cero las emisiones de carbono para cuidar nuestro planeta. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba y entérate de todas las novedades sobre nuestros productos y no olvides seguir también a Pagua.